La nutria gigante es una especie de mamífero carnívoro de la familia Mustelidae que habita principalmente en la Amazonía. Es la única especie del género Tenopura y la más larga entre los Mustelidos. Los adultos miden entre 1,50 y 1,80 y pesan entre 22 y 45 kilos. La diferencia de los otros mustálios es una especie social con grupos familiares que suelen tener de 3 a 8 miembros. Estos grupos están basados en una pareja reproductora dominante y son extremadamente unidos y cooperativos. A pesar de ser una especie por lo general pacífica, es territorial y se ha observado agresión entre los diferentes grupos. La nutria gigante tiene hábitos diurnos y se le ve activa durante todo el día. Es la especie de nutria más ruidosa y se ha documentado vocalizaciones que indican alarma, agresividad y tranquilidad. La especie habita principalmente sobre el lecho del río Amazonas y en el Gran Pantanal. En las últimas décadas su rango de distribución se ha reducido considerablemente y su ubicación se ha tornado discontinua. A raíz de la caza para aprovechar su piel, la cual fue más acentuada en las décadas de 1950-1960, la población disminuyó considerablemente. Desde 1999 la especie fue catalogada en peligro de extinción, los cálculos poblacionales por lo general estiman un número inferior a los 500 individuos en su medio natural. La degradación y pérdida del hábitat se convirtió en la principal amenaza tras la suspensión de la caza, se encuentran pocos individuos en cautiverio, en 2003 solo 60 animales se hallaban cautivos, la Guyana es el único gran reservorio para la especie. La nutria gigante muestra una variedad de adaptaciones adecuadas para un estilo de vida anfibio, los cuales comprenden un pelaje especialmente denso, una cola fuerte de forma de ala y pliegues interdigitales en los miembros. La especie prefiere los ríos y arroyos de agua dulce, los cuales normalmente se desbordan durante la temporada de lluvias. También pueden ubicarse en lagos y manantiales. Construyen asentamientos despejando grandes áreas de vegetación en lugares aledaños a los sitios donde pescan. La nutria gigante se alimenta principalmente de pescado, en particular araciformes como las pirañas y bagres. También puede comer cangrejos. No tiene depredadores naturales de importancia. La amenaza más grande juegan y sigue siendo los humanos, aunque debe competir por recursos alimenticios con otras especies como el ojito de río y varias especies de caimán. A la nutria gigante se le domina también lobo del río y perro de agua. La especie hace parte de la subfamilia Lutinae dentro de los mustelios y es el único miembro del género Tenronube. La nutria gigante es un animal especialmente ruidoso con un repertorio complejo de vocalizaciones. La nutria gigante es un animal muy social y convive en grupos familiares. En 1999, en la lista roja de la UCN, se catalogó la nutria gigante como especie en peligro de extinción. La amenaza para la nutria gigante se acentúa por la falta de precaución de la especie y su intrepidez, sobre todo al momento de acercarse a los humanos, al ser activa durante todo el día y por su gran curiosidad con sorpresa fácil para los cazadores. Después se enfrenta a varias amenazas que son críticas para su supervivencia. Después de la década de 1960, la caza por parte de los humanos se convirtió en el principal problema para su conservación. Desde la década de 1980, la destrucción y degradación de su hábitat se convirtió en el principal problema para este mamífero. La nutria gigante ha perdido cerca del 80% de su hábitat original en América del Sur. Otras amenazas específicas son la concentración elevada de mercurio en los peces que constituyen su dieta. Los contaminantes del agua que afectan la especie provienen de los desechos, de la explotación minera, la extracción de combustibles fósiles y la agricultura. Esta última es responsable del depósito de pesticidas y otros compuestos químicos. El ecoturismo también representa un desafío. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.